Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César José Valladares Rodríguez. Soy de la licenciatura en Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. La materia que estamos viendo es sobre responsabilidad social y sobre el cuidado del medio ambiente. Vamos a hablar sobre el Grupo Ecolimpio, que es una empresa 100% mexicana, que, algunos, que uno de sus lemas es el siguiente, una vida libre de residuos. Vamos a pasar acerca y vamos a hablar acerca del Grupo Ecolimpio. El Grupo Ecolimpio, Ecolimpio perdón, como les acaba de mencionar, es una empresa 100% mexicana comprometida con el cuidado del medio ambiente, que cuenta 24 años de experiencia trabajando por un México sustentable. Como acabamos de ver, el Grupo Ecolimpio es un conjunto de muchas de las empresas que radican aquí en México. ...que se involucran en el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver algunos de sus grupos que contemplan el Grupo Ecolimpio. Está el primero, que es en el CEMSA, que es el Centro Integral para el Manejo de Adecuado de Residuos Industriales de México. Está el CONFINES, que, el, que es el Servicio Integral en la Disposición de Residuos Industriales de Manejo Especial. El ECOTOTAL, que, que son integradoras de servicios ambientales y remediación de suelos contaminados. Y CEMSA-Artega, que es el centro, el centro de acopio y almacenamiento temporal de residuos. Vamos a hablar acerca del punto de responsabilidad social y la ayuda a los más necesitados. Está la Fundación Yoye Martínez, que es parte del grupo Ecolimpio, eh, el, el, el, el, el, el que contribuimos, este es el, el texto que nos narra a continuación, que contribuyen al desarrollo de crecimientos <tú> y y consolidación de proyectos productivos sustentables de las comunidades en las que trabajan a través de la fundación de yoye Martínez. Una tapita, una sonrisa. Es un beneficio a niños con cáncer que lo que hacen es reciclar las tapas de plásticos de envases de productos de refrescos, de aguas, entre otros. Está el otro que su lema es el siguiente, soy útil dando útiles. En, en colaboración con las empresas y empleados, el abrigado de Corazones, en alianza con la Asociación Actual Verde y actividades de, de, re, de reforestación, perdón, que se encarga principalmente en eso, en el punto de, de sembrar vida, porque como tal es una fundación con, sin fines de lucro que ayudan al medio ambiente como también a personas que lo necesitan como niños con cáncer. Estos son algunos de los servicios que maneja esta empresa, que está el laboratorio y análisis, el reciclaje, el tratamiento y el destino final. Como acaban de ver, el laboratorio y análisis se encarga de los residuos industriales que dañan al medio ambiente para analizarlos. Está el reciclaje que se encargan de en todas estas fundaciones, de este grupo de lo que vienen a ser las fundaciones de Ecolimpio, a reciclar cualquier tipo de producto que dañe el medio ambiente. Que uno de los principales productos que dañan esto es el producto del plástico. El tratamiento que se trata todos estos residuos para, para mejorar el medio ambiente como tal. Como los suelos infectados, las playas contaminadas, entre otros. Y el destino final que se encarga de llevar todos esos productos a un, al lugar donde le corresponde y por último, antes de finalizar, les voy a dejar sobre los procesos que, que cuenta esta empresa. Como puedes ver aquí, está toda la planificación de ello. Y, y cómo se rigen mediante los sólidos, que son todos estos puntos que acabamos de ver, los líquidos, los, la reciclable y todo el tratamiento, como desde las industrias que, que dañan al medio ambiente, pasa por el tratamiento... Y hasta el destino final para que, todo es un proceso para limpiar el medio ambiente y ayudar como tal a nuestro planeta Tierra. De antemano mi nombre es César, espero que les haya gustado este mini video y nos vemos hasta la próxima. Chao. Aquí podemos ver lo que viene a ser la página. Para que la puedan consultar.